Se trata del nombrado Ramón Alberto Suárez, residente en el distrito municipal de cenoví a quien un desconocido le robó la motocicleta cuando se encontraba el pasado jueves en el mercado público de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El hecho quedó grabado en la cámara de seguridad de un establecimiento comercial de las proximidades del mercado público de esta ciudad. Yo llevo como a las 10 y 25 por ahí. Vendo una batata que caigo en un motorcito 50. Voy a beberme un jugo en el, para el otro lado donde venden verdura. Y cuando parqueo el motor y ahí llegó de una vez un saqueador y se lo llevó como había sido de ahí. Con las diez y media por ahí. Ayer. Yo fui y puse la querella ahí en el cuartelito, la vaina, cogí un datos ahí. Pues yo no quisíamos pero eso no podía buscar ahí la cámara ayer, me la buscó y dijo que quisiera viniera hoy temprano a las diez y media. Me hizo el favor y me la buscó. Y aquí se cata y que se lo robó el motor. ENTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.